Continuamos trabajando para traer el proyecto Adamant más cerca de ti. En esta ocasión se culminó con el vaciado de losa del cuarto nivel del EP. se procedió con el armado y encofrado de columnas para su posterior vaciado utilizando concreto premezclado para garantizar la velocidad y uniformidad del proceso constructivo. No olvides que seguiremos compartiendo más de nuestros avances de obra de este y otros proyectos. Hasta la próxima.